de la entrega de estos apartamentos a personas que no estaban dentro de un listado y que no cumplían los requisitos. Nosotros, como representantes del pueblo, nos hacemos eco de esta denuncia y se creó esta comisión presidida por el vicepresidente del Senado, el senador Santiago Zorrilla. Se designó también una comisión del INVI, no sé si ya llegaron aquí lo del INVI, porque lo que queremos nosotros es aclarar que los apartamentos se le hayan entregado a la persona que realmente los necesita. Nosotros no venimos aquí ni a quitar ni a poner, no tenemos esa facultad. Solamente investigar y rendir un informe al Senado de lo que encontramos acá. Un apartamento se le negó. El Farpo, Leonel Fernández le dio tres apartamentos, dos en el Ciruelillo y uno en la Villa. Bien uno y vendieron bien nosotros dos y se los repartieron. Como Danilo no le dio apartamento aquí, tanquillado. quillado. es? El Falpo responsablemente yo. Jesús Peña Vázquez. Lili Morey. Esa coge peso. Que tengo el cheque aquí, se lo voy a presentar a ustedes. De 25 mil pesos que se lo dio Juan Antiguo el gobernador. Va a celebrar la fiesta y no le dio nada. Entonces supique que lo pase con Danilo. Y ellos tienen que ir, como el, al senador, tienen que ir al limbi El INBI es que tiene que darle a ellos los requisitos de todos los pobres, padres de familia que vemos aquí viviendo, que nadie aquí tiene su casa. Aquí somos pobres, humildes. Y ustedes como la presa, nosotros no nos metimos aquí por la mala. A nosotros nos metieron con nuestro deber, nuestros papeles legales, certificaciones.